Con lo que aprendiste hasta ahora, puedes resolver problemas parecidos. Por ejemplo, si te tocara un, ordenar dos arreglos, el algoritmo que vas a usar para ordenarlos probablemente sea el mismo. Lo que va a cambiar es el contenido de esos arreglos. Entonces, las opciones que tendrías serían escribir un programa que ordene el primer arreglo, por ahí tomar ese código, pegarlo abajo y modificar el, el arreglo para ordenar el segundo, Podrías directamente hacer el primer programa, copiarlo en otro archivo, o sea, en otro programa y modificar el arreglo. O tal vez podrías hacer un programa que ordene un arreglo y hacer otro pedacito de programa que sea incluido que incluya la definición de cada uno de esos arreglos. La verdad es que ninguna de estas opciones es realmente muy cómoda. Los programas que tienen disponible toda su información, todos los datos que van a necesitar antes de comenzar la ejecución, se conocen como procesamiento por lotes o procesos batch, así se dice en inglés. Existen unos casos especiales de procesos batch que son aquellos que pueden obtener los datos que necesitan mientras están ejecutando, pero siempre sin intervención de una persona. ¿Ven? Esa es la gran diferencia entre procesos batch y lo que vamos a ver a continuación que son los procesos interactivos. Precisamente se trata de eso, los procesos interactivos son aquellos en los cuales durante la ejecución del programa se le va pidiendo al usuario que ayude, digamos, que alimente al programa con la información que se necesita para llegar al resultado. Hoy en día lo más probable es que vos estés acostumbrado a interactuar con este tipo de, de programas. Cualquier sistema que, que uses que te pide información un simple login hasta algún programa que te, te pide información para, por ejemplo, no sé, calcular tu crédito hipotecario. Eso es lo que se conoce como procesos interactivos y generalmente son los más ricos. Una de las formas que PHP tiene para lograr esta interactividad es el uso de la función readline. Es una función muy muy sencillita. Simplemente se, se la llama y lo que hace es tomar la entrada del, del usuario, lo que se escribe por el teclado, y devolverlo como un string. Te voy a mostrar rápidamente un ejemplo de su uso. Abro la consola interactiva y vamos a probar Acá lo que está esperando el, el, la computadora, o sea, el PHP en este caso, es que yo ingrese algo. Yo voy a ingresar Mauro. Bien, ¿dónde quedó ingresado eso? En la variable pesos a. Sencillo. Otra cosa que yo puedo hacer es decir, para hacer un poco más fácil la vida del usuario, es aclararle qué le estoy pidiendo. Y ahí... El programa me dice qué es lo que quiere que yo ingrese y va a decir Mauro. Y de vuelta a hacer eco pesos B. Ahí está, Mauro.